La pasarela gastronómica All Star en esta cuarta edición tiene muchas novedades. Una de ellas es el escenario elegido, que este año ha cambiado y se está organizando en el Palacio de Congreso de Marbella, donde el señor Luna pues, ha apostado por ello, tanto también he unido. ...con todo el sector gastronómico de la restauración... ...grandes cocineros, estrella Michelin... ...y los productos de primeras marcas y novedosa... ...se presentan también en esta cuarta edición... ...donde vamos a aprender muchísimo... ...la jornada comenzó con un torneo de gol... ¿eh? ...y luego pues eh, esta mañana muy temprano... ...con un networking y conferencias... Además, ahora de todos los que están abiertos al público, donde están dando a degustar sus mejores productos y también, eh, pues, refrescos, zumos de fruta, etcétera, etcétera. Bueno, pues la verdad es que todo es perfecto. Nosotros queremos felicitar a todos los responsables de este, de este certamen de cocineros y de gastronomía. Y vamos a continuar con el reportaje que sea de vuestro agrado y llevaros a conocer cosas increíbles. Bueno, pues aquí estamos eh, con todos los stands y muchas cosas muy interesantes. También la moda tiene aquí su pasión. ...hablamos con el señor Ángel Mado ...que nos va a explicar un poquito... ...en qué está consistiendo este año... ...pues esta pasarela gastronómica... ...que vemos aquí... ...que ha empezado muy fuerte... ...de esta mañana temprano... ...y que no para y no para... ...y cuéntanos bueno, un poquito... ...las novedades de este año... ...bueno primero daros las gracias... ...por vuestra presencia... ...por vuestro, vuestro programa... ...y bueno que nos miréis... Con muy buenos ojos... ...pero sí es verdad que... ...nos hemos hecho un gran esfuerzo... ...para concentrar pues... Eh, ...todo lo que es la alta gastronomía... ...de la zona... ...y creemos que... ...es una primera medida... Importante importante ...de lo que se puede hacer en Marbella... ...entonces, eh, sabéis que esta es la cuarta edición... ...hemos conseguido reunir prácticamente... ...a 200 empresas volcadas en la excelencia... ...como productores y distribuidores... Pero también estamos muy orgullosos porque tenemos prácticamente 400, casi 500 profesionales de los mejores restaurantes, de escuelas, de los mejores hoteles. Y yo creo que es la ahora mismo la gran cita gastronómica del sur de España. Ya está claro que es eh, Marbella bello estar. Espera, esta mañana habías empezado con un New Working. ¿Cómo ha ido? ¿Cuántas empresas han participado? ¿Cómo has visto la dinámica? Pues. Eh, ha funcionado muy bien porque se trataba de hacer una serie de, de preguntas a todos los profesionales, en los, había casi 170 profesionales reunidos y le queríamos preguntar muchas cosas, eh, lo que se ha debatido en cada mesa, queríamos debatir desde eh, cómo llegar a un desayuno gourmet, que es interesante, y ahora, ahora explicaré el porqué, a cómo podemos a través de la gastronomía eh, terminar conseguir la desestacionalización del turismo. Ahora tenemos, y esto va unido una cosa con otra, ahora mismo las vacaciones clásicas han acabado, ya no hay 15 días, ya no hay un mes, ya no hay prácticamente una semana, pero sí hay 52 fines de semana. Entonces, lo que nos está llamando mucho la atención es que hay un cliente nuevo, que es un cliente que le gusta mucho la actividad, y por ejemplo, eso de los desayunos gastronómicos está pensado porque antes teníamos un cliente que llegaba y lo único que quería era... Eh, tomar su desayuno y luego irse a tomar el sol a la playa o a la piscina pero ahora tenemos un cliente treintañero con sus niños que no solo termina su desayuno para subirse en la bicicleta hacer 50 kilómetros, para hacerse la senda litoral para subir a la concha entonces está claro que no solo hay más necesidades estamos, ha cambiado claramente el, el, el turismo y tenemos que dar respuestas a esta nueva exigencia y Marbella como líder mundial tiene la obligación ...de ser la que abandere ese cambio... ...y que eso vuelva a atraer a una nueva generación... ...ya llevamos casi 60 años... ...atrayendo generaciones diferentes... ...pero ahora tenemos que enfrentarnos a esta nueva... ...que es la generación de Internet... ...pero básicamente la generación de la experiencia... ...y la actividad... ...eso es lo que nos ha encantado de, de esta reunión. Oye, de verdad, y es que no hay nada como empezar... ...con un buen desayuno... ...lo has dicho muy bien... ...porque yo si me vuelvo con un hotel... ...me pido el desayuno también... ...aunque sea la única comida que haga en el hotel pero es que, es que no queda otra. Exacto, <risa> que, es, es es un, a por claro, es un gran placer, un desayuno gastronómico, es un gran placer y prácticamente no se ha trabajado, ahora mismo hay una demanda eh, vegetariana, vegana, hay que responder a todo es una demanda ecológica fundamentalísima y tenemos aquí productos ecológicos para que consigan, eh, para conseguir los mejores resultados. Entonces, eso está aquí hoy presente y eso será parte de lo que iremos mostrando en las próximas ediciones de Marbella de Estar ya me iréis informando que yo sabe que os sigo siempre. Muchísimas gracias, Ángel. Enhorabuena por gracias. esta cuarta edición. Gracias, Elena, por vuestra presencia. Sabéis que os lo agradecemos de corazón. Muchísimas gracias. Hablamos con Karen Quiroga, que es formadora también de esta firma, que se presenta hoy en esta pasarela gastronómica y nos va a dirigir unas palabras. Bueno, Karen, muy buenos días. Buenos días, muy bien, encantada de estar. De... ¿Qué consiste tu trabajo? Porque tú, tú eres formadora, ¿no? Y es complicado formar porque a veces es mucho más difícil transmitir que hacer, desarrollar lo que uno sabe. Sí, bueno, nuestro trabajo es formar, porque a través de la formación conseguimos que empiecen las personas, los hosteleros especialmente, a eh, preparar bien un café, porque tenemos concepto de que es darle a un botón y ya está. Sin embargo, de, para preparar bien un café hay que seguir unos pasos previos para conseguir una buena taza. ¿Cuáles serían esos pasos, Karen? Bueno, primero el mantenimiento del producto, seguro limpieza de la máquina y luego unos pasos importantes... ...para poder elaborar un buen espresso... Eh, ...una cantidad de volumen de agua... ...que no se pase de cantidad... ...del café largo ya se tiene que dejar de lado un poco... ...poner la cantidad del espresso que son 30 mililitros... ...y unos cuantos pasos más... ...que lo damos todo en nuestra escuela de café dromedario. Y luego ponéis el broche de oro... ...porque es, es todo un artista, eh, realmente... Nos encanta y vemos que es una obra de arte, luego como el toque que decoráis con cualquier dibujo, y sea una flor, una hoja o... sí. eh, está mucho en tendencia hoy en día lo que es el latear, que es la técnica con la cual se texturiza eh, la leche y conseguimos dibujar sobre el expreso. Damos formación también para todas las personas que están interesadas en eso y cambia bastante el sabor final de la taza, que también es importante. La bebida se vuelve mucho más dulce naturalmente. Ah, enhorabuena por tu trabajo y a todo el equipo, por supuesto, muchas gracias. Bueno, Lázaro es un gran profesional, lleva años trabajando eso todo de la hostelería y ahora pues con las carnes, que realmente el cliente siempre demanda una buena calidad, las carnes premium, cambio de primera y bueno, pues los tíos son uno de los número uno y en este sector, que vamos a hablar con él, nos va a decir un poquito en el expositor que han traído eh, que podemos mostrar al cliente en general, no solamente a los que pasan hoy por este pues este año traemos cortes especiales, eh, carnes premium, como nos estamos especializando en ese tipo de, de cortes, ¿vale? y también traemos la novedad del tema del pato. Hemos cogido la marca Laverí para toda España y vamos a trabajar con ella y traemos cositas muy, muy especiales para trabajar con el pato de ajo además hay tantas maneras de prepararlo, ¿no? Sí. Que no hay, solamente hay, en Navidad comer el pato, pato, pato sino hay muchas efe, Efectivamente, el pato se puede hacer mucho más. Le traemos el, un magre ahumado eh, al carbón, que, que es un espectáculo, viene ya cortado para ensaladas, después con el, traemos un, un, un magre al fumé también, y son cositas especiales. Que, ...que pueden, que pueden homenaje, hacer vamos. Hay cosas diferentes... ...de vez en cuando hay que darse un homenaje... ...¿verdad Lázaro?... ...o sea ahí no lo damos con vuestras adquisitas carnes... ...muchas gracias, enhorabuena... ...gracias a vosotros". con el señor javier con esta empresa que ya ha delegado mucho en sus hijos ya me contaba en málaga que tuve el gusto de entrevistarlo y de conocer todos sus productos y claro no podía faltar aquí en marbella con los de restaurantes y todo el sector que tenemos aquí tan grande no había que venir tenías una cita obligada hay que eh. apostar por esta feria y por marbella y por todos los cocineros de marbella y picking málaga seguirá apostando apostó el primer día ...hoy estamos aquí y en el futuro pretendemos seguir estando aquí. Cuéntanos qué has traído hoy, qué estás mostrando al público. Bueno, pues si bien es verdad que la colección de productos no es, es, que es muy extensa... ...pero hemos venido a presentar toda una gama nueva del mundo de los chocolates... ...por ejemplo, como cobertura para que los cocineros puedan terminar... ...sus platos, sus postres de la mejor manera... ...con chocolates de todo el mundo... ¿eh? ...y con unos sabores muy, muy, muy frescos y muy modernos, muy nuevos... ¿eh? También, también hemos venido a presentar una lubina que de piscifactoria, pero de, la, de agua del Atlántico muy fría, donde hay muchas corrientes y es una lubina con una carne, con una textura muy especial. ¿eh? ...con lo cual pretendemos dar también un servicio... ...dentro del mundo de, del pescado... ...a la restauración de Marbella... ...que yo creo que va a ser todo un acierto. ¿eh? Claro, porque ¿no? en la costa le apetece mucho el pescadito. Efectivamente. Sí, ¿eh? eh, otro de los sectores que han venido... ...es el mundo de las especias... ...el mundo de las especias... ...pero de especias del mundo entero... ...especias pero muy puras, sin alérgenos... ...que es muy importante eso... ...y donde con un poquito de especie ...conseguimos todo el máximo aroma, sabor... ...y, y también queremos que est estamos muy contentos... ...y tiene, es un producto de un potencial enorme... ¿Mm? ...asimismo hemos traído el tema del bogavante pelado... ...bogavante pelado que proviene de aguas muy frías del Canadá... ...y este bogavante viene ya listo para consumir... ...simplemente o bien ponerlo en la plancha... ...o bien hervirlo... Y bien, es un otro producto de alto valor añadido, donde los restaurantes más significativos de aquí seguro que muy pronto van a, a meterlo en sus recetas. Enhorabuena y vamos a endulzarlo con un chocolate. Venga, Venga. adelante. <ríe> Bueno, vamos a hablar con una gran profesional que la verdad que siempre nos ha sorprendido. Eh, cada vez que hemos estado, cuando ha regentado el restaurante o cuando escribe o cuando lo vemos en programas de televisión, siempre nos sorprende porque sabes transmitir muy bien y por eso hoy también queríamos que nos contara un poquito de esta cuarta edición, Evelyn. Sí. ¿Y cómo te va? Cuéntanos, ¿no? Pues bueno, mira, estoy sorprendida porque eso ha tomado una dimensión muy interesante. Está más, y, más como una feria que un encuentro como el primer año de amigos, ¿sabes? Y lo veo muy interesante porque hay mucho producto súper buenos, muchos chefs, por, por supuesto, muy válidos que, que se promocionan aquí. Es muy interesante. Y nada, estoy contenta de ver a mucha gente que conozco, entre otros vosotros, que siempre es un placer eh, veros por todas partes. ¿Cómo te va en tu vida profesional? ¿Estás escribiendo algún libro, algún proyecto? Sí, no bueno, estoy bien? escribiendo más en francés que en castellano, porque ya sabes, hay más salida allí que, que aquí para los libros, pero sigo con Crónicas. He montado una revista eh, que se llama Quiero Andalucía, pero en francés, todo en francés, para promocionar todo lo que es Andalucía, Marbella principalmente, para la gente que viene. Y en, aquí en la Costa del Sol tenemos más de 40.000 francófonos en tres años, que hagamos 8.000. Entonces le estoy dando consejos, ayudándole a instalarse, montar negocios y a través de esa página web también a descubrir el mundo gastronómico de toda la zona. Repite la página web para que... Se llama gemlandalusi.com pero está todo en francés. Vale. Pues igual eh. well, uh, hay muchos franceses que hablan español también sí, y volver a como... por supuesto. Uy, colorcito de especia tenemos. ¿Te ha dado tiempo sí. de visitar este sí, es. es que hay un olor pero no, tremendo, no, no. Oh, yo, yo, yo. pero aquí todo te apetece, tienes ganas de meter mano a todo. <ríe> Muchas gracias, Evelyn. Enhorabuena, vez un poquito todo el mundo. <ríe> Hasta pronto, gracias hablamos con Charly Serrano ella es bloguera y tiene mucho tirón porque ya sabe que está muy de moda las redes sociales a ver cómo empezaste tú ya para que la gente te reconociera y te llamen para que tú escribas y des tu crítica y tu opinión ¿Cómo, cómo empezaste? bueno pues mira yo empecé eh, hace 13 años va a ser con el blog antes ya había empezado en el antiguo foro de carlos Arguiñano. y a partir de ahí bueno pues ya el blog luego eh, llevo 10 años en redes ...y yo además de bloguera gastronómica... ...soy comunicadora en redes sociales... ...entonces pues mi, mi mundo es ese, las redes. Bueno, pues haznos un resumen... ...de cómo ves esta cuarta edición de, sí, Pues yo de la, la, veo, la veo fenomenal, o sea... ...el sitio es muy bueno... ...de hecho aquí me ha dicho le gustaba más... ...en un hotel y tal, digo, pero es que un hotel... ...no alberga lo que, lo que aquí hay... ...es imposible, o sea, el, los metros cuadrados que esto necesita... ...yo la veo muy bien, está muy bien distribuido... ...y están muy bien los expositores... ...porque he encontrado cosas muy curiosas... ...que yo soy asiduo a muchas ferias... ...la feria en, en Ifema y en muchos otros sitios... ...y la verdad que cada vez que viene a una feria nueva... ...siempre encuentra novedades, siempre. Falta algo? ¿Tú piensas que, que sobra que falta? ¿Qué, qué Hombre, vamos a ver... Eh, ...sobrar no sobra nunca... ...y faltar, no tampoco porque bueno, faltar... ...yo veo que hay de todo... ...hay una representación de todo el mundo de la hostelería ¿no? carne, pescado, fruta, mmm, todo... ...y luego los uniformes, las vajillas... ...he hecho varios vídeos con vajillas... ...con las nuevas tendencias de las Lreciosa, vajillas... Eh. ...que me encantan... ...o sea, yo la veo muy completa. Claro, muchas gracias por atendernos... ...y enhorabuena gracias. por tu trabajo. Gracias, gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que Evelyn... el mundo del periodismo... ...pues se relaciona muy bien con todos los países, ¿no? Sí. <risas> Así que tenemos aquí un amigo, también un colega. Claro, claro, medio, porque ¿no? Lucas es amigo... ...y es periodista gastronómico en Italia... ...y vive aquí ahora desde hace dos años más o menos... ...va y viene, todavía tiene sus oficios allí... ...pero escribe mucho y le encanta Marbella... ...los productos de aquí, la cocina... ...y está preparando un proyecto también de cocina italiana... ...en Marbella, que lo va a contar él... Pues adelántame algo, adelántame algo... Bueno, la verdad es que es un proyecto... Eh, ...de una asociación, montar una asociación gastronómica... ...que consiga a promocionar la comida tradicional italiana... La, ...la de la abuela... ...pues estamos hablando de recetas antiguas... ...que nada que han a que ver con todo lo que es la comida... ...que se conoce al extranjero de, de Italia... ...pues son todas recetas muy, muy sencillas, hechas en casa... ...y la idea es promocionar la cultura gastronómica... ...a través de esta experiencia hecha con platos eh, antiguos... ...y se llama Italian Gourmet Food". ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia gastronómica con tu abuela o tu descendiente? ¿Qué, ¿Qué recuerdos? ¿Qué bueno, aroma? Me... ¿Qué sabor? La verdad es que me acuerdo mucho del cocido, porque una de la, mi abuela es española, castellana, y de las otras, de las italianas, me acuerdo los sabores del sur de Italia. Y como las albóndigas, como la pasta y con ragú, esas cosas que te piden mucho tiempo de, de cocina, mucha pasión, mucho amor, y sobre todo la la posibilidad de compartir con la familia, que es lo más importante de la comida, la convivialidad. Enhorabuena y que me tengas informada cuando empiece tu proyecto aquí. Bueno, te, te traeremos una experiencia gastronómica en casa, que eso es lo que hacemos. Muchas gracias. A vosotros, enhorabuena. enhorabuena. Bueno, y como dice la leyenda, ¿no? a un panal de rica miel, pues aquí está Elena, en este panar de rica miel, con, bueno, pues con una, un profesional del sector que se llama... Enrique Enric. Enric. Nosotros venimos de la provincia de Tarragona, de un pueblo que se llama el Perelló, en el delta del Ebro. Cuénteme, cuénteme de su producto tan atractivo. Pues es miel, nosotros somos una familia de apicultores, una empresa de apicultores, que somos la sexta generación desde el año 1810, estamos trabajando con las abejas y hemos sacado, pues ahora hace cuestión de unos años, una gama de muy alta calidad, selecta, por supuesto, gourmet 100%, que está... Están los mejores sitios gourmet de todo el mundo. ¿Cuántas variedades tienen? De, de la gama gourmet esta tenemos uh, seis variedades, siete variedades, que es miel de romero, naranjo, alta montaña, bosque, miel de naranjo con trufa blanca, miel de naranjo con trufa negra y miel de naranjo con azafrán. Bueno, todo muy bien, porque hoy día como ha subido tanto este sector gastronómico y se hacen tantos platos creativos, pues eh, terminar con una pinceladita de este exquisite será una maravilla. Ya es lo máximo en un plato. Poner este tipo de miel, por ejemplo esta miel de azafrán, ponerla en, en, eh, en algo hecho al horno o en una ensalada que te da un toque final buenísimo. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por su producto. Gracias, muy amable. ...hablamos con el chef de la miel, Rafael Muriao... ...buenas tardes... ...buenas tardes, ¿cómo estamos? Es bueno, eres un experto tú trabajando aquí con miel, ¿no? Bueno, lo, lo acostumbro trabajar mucho y me gusta mucho trabajarlo... ...bueno, fíjate que ese bisel que anda con miel se moja los dedos... ...se chupa los dedos más bien, ¿no? Bueno, cuéntame qué plato has elaborado para chuparse los dedos... Bueno, ahora hemos preparado rápidamente para aquí tener el stand... ...un vasito de piña caramelizada con miel de romero... ...un poco de mousse de miel con requesón y encima un crumble con un poco de polen uh -huh. fresco. Es una maravilla, ¿no? Porque además esto es salud. Esto nos da nos da vida, nos da un potencial para trabajar todo el día aquí. Hombre, es que la miel es, es un producto excelente. Ya tenemos que intentar cambiar todos los azúcares por la miel. La miel es un producto muy saludable, muy rico. Sí que es graso, sí que en grasa como como un azúcar, pero es, es natural. 100% este producto en vez de, por ejemplo pues cualquier otro no ¿Por qué has elegido y por qué eres eh, el chef de la miel a ver entre otras cosas yo soy parte de la familia muria entonces soy la sexta generación de, mi, de miel muria entonces me toca por una parte ya me toca no pero bueno yo estoy en el rango de yo soy hostelero tengo mi restaurante pero me, me gusta mucho involucrarme con la familia y, y trabajo mucho con las mieles de mi casa parte de que son excelentes por atendernos y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Hablamos con Federic, que bueno nos trae un producto muy bueno. Él es francés y vamos a hablar del chocolate hoy, oh, que nos da esto, nos da aquí un subidón. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está Federico? Bien, bien. Eso... ¿Quieres probar mi chocolate en primero? Háblame primero de él, sí, eso, eso es simplemente un chocolate francés que se hace en Francia, es un chocolate que se vende a la taza. ...que es un chocolate también que se cuece, que se cose, perdón... ...y necesito de un mezclador de chocolate y también una chocolatera... ...para guardar el chocolate caliente. ¡Qué maravilla! ¿Eso se puede tener es, en cualquier establecimiento? Y... Exacto, y también, también eh, establecimiento de alto nivel... ...porque es un chocolate un poco particular... ...que se hace sin azúcar, sin gluten y solamente con leche entera. ...ya a lo mejor para acompañar algún plato de estos eh, creativos... De ...exacto, grandes. se hace con muchas cosas... ...y se hace también frío por el verano... ...ah, qué bien, bueno, sí. ahora que viene ya el veranito nos viene sí. muy bien... ...pues vamos a probarlo... ...sí, sí, Pégame. con mucho placer... ...bueno y de unos restaurantes que son de nuestros preferidos... ...que es la Anchoita Málaga... ...pues ha venido aquí Pablo también a mostrar... ...su arte culinario, que no es poco eh... ...¿qué tal Pablo? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Pues sí, hemos venido aquí a Marbella al estar ...con la consentida... ...y el rulo malagueño para hacer algo diferente... ...dignificar un producto muy humilde... ...y que esté al alcance de todos... Pero ...lo que es que tienes aquí un club de fans aplaudiéndote... ...probando, esta cosa, esta eh, exquisitense... ...sí, después, después me costarán los sobres de dinero que yo por ahí para repartir... ...no, la verdad que hay muchos amigos, muchos amigos... ...mucha gente de la, de la profesión que nos conocemos... ...y siempre es bonito que te apoyen ¿no? ¿Cómo estás viendo esta cuarta edición? De... Muy bien, muy bien, mucho ambiente... ...lo que te digo, me ha sorprendido porque ha crecido mucho... ...sobre todo lo bueno es que nos vemos mucha gente que... ...que nos conocemos y normalmente por el trabajo que tenemos no coincidimos casi, y estos son los momentos un poco que, que te apetece, ¿no? Que nos vemos y hablamos y, y es bonito. ¿Te alguna vez sin idea para crear? Para no, crear, bueno, cultura. yo siempre, siempre digo que hay que estar estudiando, ¿no? Esto es como los músicos, yo lo tengo un amigo que es músico y dice que todos los días haces un, un poquito de solfeo, que es lo básico. Pues igual, aquí todos los días hay que estar estudiando, estudiando y cogiendo nuevas ideas. Ah, enhorabuena. Muchas bueno, gracias. <risas> Hablamos con Diego del Río, es que si estamos aquí con la gastronomía, él tiene que decir unas palabras porque la verdad es que es un fenómeno y siempre lo borda, pones ese broche de oro donde quiera que, que estés y también con tus platos magníficos que ya conocemos Diego. Pues nada, pues aquí hoy en el del está ya está viendo el, la gran cantidad de gente y la gran poder pues de convocatoria que tiene Marbella estar y bueno pues un. ...un espacio en el que se ha quedado pues para, para los profesionales del, del sector... ...pues presentando la última tendencia ¿no? ...de cara al verano a, para la gastronomía. La verdad es que hay muy buenos profesionales... ...pero tú eres uno de, también de los pioneros... ...y que lo has trabajado mucho para conseguir... tu estrella Michelin y tal ¿no? ¿Qué le diría a estos jóvenes que comienzan ahora? ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero que tiene que gustarte... La, la, ...hay mucha gente que sí es verdad que lo que es la, los concursos de cocina... ...había un boom ¿no? un antes y un después... ...que a mucha gente le ha, le ha despertado el gusanillo ¿no? de, de la cocina... ...y muchas veces, bueno, lo ha hecho un bien... ...porque al final nuestra profesión la, la ha dignificado... ¿no? lo que es tanto, tanto cocina como sala ¿no? ...y muchas veces los programas muestran la, lo bonito... Lo, lo, ...lo ideal que es el cocino, ...pero después no ver la cara B... ...que es una, una profesión muy, muy sacrificada... ...que vamos siempre también a, a, a contra de todo el mundo... ...porque cuando la gente está, ahora cuando empieza el verano... ...que la gente está disfrutando... ...o unas navidades, una semana santa... ...pues nosotros estamos trabajando ¿no?... Es, es también una, ...son muchas horas de dedicación entonces... ...o hay mucha gente que se mete... Te, ...y te engancha y le gusta... ...y ya tiene... ...engancha una profesión... ...o bien cuando empiezan y ven lo, lo dura que es pues... ...se bajan del, del tren y abandonan... ...entonces tiene que gustarte... ...tiene que gustarte el mundo este para... Pues, para continuar y, y bueno... ...la verdad que hay... ...hay mucha demanda de... de profesionales de, ...aquí en la, ...tanto en la zona como a nivel nacional... ...en España" porque hay tantísimos productos de todas las clases que digo los grandes che cómo eres tú estarás imaginándote todo el tiempo platos para hacer con esta especia con otra con las miel con no sé ¿Se te bueno aquí un de platos, ¿no? sí bueno aquí lo bueno que tiene que aquí bueno aquí hay mucho, muchos compañeros bueno estamos, estamos hablando con uno con otro y bueno ya vamos dando una, un pequeño tour por la por los diferentes stands y si es verdad que te, al ver algún producto que lo no conoce pues te puede venir un poco en la cabeza el, el acordarte, bueno pues que te puede encajar ese producto para un plato o ese producto lo puedo hacer para para tal cosa, así es verdad que un poco que te, te abre un poco la, lo que es la mente, ¿no? Es y está acompañado con compañeros pues más todavía. Muchas gracias por atendernos Diego y enhorabuena por. Tu a ustedes por, por estar aquí y dar, y dar cobertura al, al evento. Bueno, lo grande Che dice que es eh, también muy importante el emplatado, ¿no? Pues estamos aquí viendo unas vajillas que son maravillosas de diseño. Vamos a centrar un poco en la que estamos viendo ahora, que nos va a hablar, ¿tu nombre es? Yo soy Paloma Viude, soy la responsable de comunicación de Vista Alegre, que es la firma de Porcelana. Y esto es de Portugal. Me sí, diría. está hecho en Portugal, sí, es una firma ya centenaria, ya tiene eh, mucha trayectoria y diseñamos tanto vajillas para la hostelería, más profesionales, tanto para el hogar, pero al final la tendencia es que los restaurantes cada vez más incorporan vajillas de hogar, más de diseño, porque al final le dan igual de importancia tanto a las recetas como al emplatado. Esta en concreto es una vajilla de Cristal La Croix que es Sol y Sombra, combinada con unos platos de, también de Cristal La Croix que es de la colección Love Who You Want. Y como podéis ver, es una vajilla totalmente distinta a lo que solemos ver. ...y está combinada con las copas que también las fabricamos nosotros... ...estas en vidrio, en color mate negro... ...y eh, con el cristal, con el filo dorado... ...al final lo que queremos es hacer una mesa que llame la atención... ...y que sea muy rompedora. Enhorabuena porque es un Gracias. diseño precioso... ...también en animales, sí. un poquito también religiosas... ...bueno, una combinación de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que bueno, para todos los gustos. ...y ya sabemos... ...que todo depende, con el color con que se mire ...todo depende, muchas gracias... ...gracias... ...enhorabuena... Gracias. ...bueno vamos a saludar aquí eh, también un señor... ...que nos trae un maravilloso caviar, ¿no?... ...¿cuál es su nombre?... ...me llamo Patrick... ...¿qué empresa representa?... Patrick? ...Caviar World... ...Caviares del Mundo... qué es especial este caviar... ...porque es diferente... Bueno, este, ...este es un caviar hecho en Italia... ...y la particularidad es que es rubio... ...el caviar es dorado, como lo pueden ver... ...por eso se llama el Gold... ¿Eh? ¿Probamos? Sí, vamos a probarlo? probarlo. ¿No? Hombre, estar aquí no probar el caviar dorado, esto es, vamos, bueno, pues... Y el, el señor que mm. trabaja también, ¿no? Mm. Para el señor. Pepe, pruébalo. Muchas gracias, es una maravilla, ¿eh? El alma del Palacio de Congreso de Marbella y el director, vamos a hablar con él, que se el señor Luna, Miguel Luna... ...que ha montado aquí Miguel, no vea, no vea que no paráis... Sí. ...y que siempre estáis sorprendiendo... ...y yo creo y he hablado con otras personas... ...que me han dicho que aquí está mucho mejor... ...que luce más que en un hotel, fíjate eh. sí. ...buenas tardes Miguel. Buenas tardes, bueno ante todo decir que... ...como se está viendo un éxito total... ...de Marbella All Star... ...yo fui uno de los que empezó también con Marbella All Star... ...que empezamos, tuvimos los Monteros, tuvimos el Don Pepe... ...pero ya ha explotado esto, ya ha necesitado un espacio muy grande... ...y aquí estamos rodeados de miles de personas... ...que están pasando por aquí... ...degustando todo tipo de alta gastronomía... ...como es Marbella All Star... ...y Sabora Málaga... ...y la verdad es que muy contento y, y feliz... ...por el gran éxito que estamos teniendo... ...en esta en esta edición de Marbella All Star. Bueno y no paráis porque ya vemos en la parte de abajo... ...que ya estáis montando para el fin de semana... Eh, ...pues eh, algo relacionado con la informática ¿no? Sí ]ido? exactamente, bueno es, esto lo, es a través de, la, de las pymes... ...de la pequeña y mediana empresa... Y de, ...y de la delegación de fomento... ...y es un evento que va a estar a los tres días... ...tienen cogida toda la parte de abajo... ...todo auditorio, todo... ...incluido el jardín de entrada al palacio... ...y es un evento que va a funcionar muy bien... ...y esta noche también tenemos un concierto del dúo Arenal... ...en el auditorio... Bueno, ...tenemos tres, cuatro eventos al día... ...entonces pues la verdad es que está uno de trabajo hasta arriba... ...pero bueno, todo sea para el bien de la ciudad". ...cuéntame que yo tengo una curiosidad de saber... qué has probado, qué te ha gustado más... Eh, qué producto te ha llamado más la atención... ...pues yo he subido esta mañana... ...pero no había tiempo de probar nada... ...y acabo de llegar y he probado unas ostras... ...de Bardot, de, de, del Meliadón Pepe, fabulosa... ...y bueno y aquí hay de todo... ...es decir, hay toda, alta gastronomía... ...como su nombre indica... ...y bueno tenemos desde ropa de, de hostelería... ...a cualquier, cualquier comida que se pueda... Mmm, se puede, ...nos podemos deleitar, la verdad que... Fabuloso, todo muy bien. Vino la las grandes bodegas de toda España y muy bien. La verdad que estoy súper orgulloso de, de este evento aquí. Bueno, ¿cuántos sabores rodean hoy el Palacio del Congreso de Marbella? Muchas gracias, señor Muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Bueno, nosotros hace ya tiempo conocemos también a profesionales como José Alberto y que está ahí. Hemos acostumbrado a tratar con la señora Michelin, con la cocina. Vamos, de hecho, está llevando él también su propio restaurante y tiene su propia chef en particular. <ríe> bueno, buenas tardes, Valeria. ¿Qué tal? Como igualmente, hace tiempo que, que, que gusto verte. Qué tal yo, que noticias darnos. Y bueno, había gente que preguntaba, ¿qué ha pasado con la amor, qué ha pasado ¿Qué ha pasado? Bueno, pues pasó después de hacer Manzanilla, después de hacer KGB con Quisco, y luego al final, después de muchas vueltas, me la quedé yo con un socio de Madrid. Ahora estamos en lugar recomendado como guía Micheli, ella que empezó haciéndole saladilla rusa, Irene con... Dani, pues ahora es la jefa de cocina después de haber pasado por todas las partidas y todas las batallas y bueno pues ahora la verdad que estamos bien con una cosa que se llama la democratización de la alta cocina y es que traemos chefs de renombrado prestigio, siempre estrella Michelin o mejor de la ciudad por academia y nos preparan tapas y lo ofrecemos al público a un precio accesible. Pues vamos, te saludo en primer lugar y encantada Gracias. de conocerte y la verdad es que la cocina pues, se ha vuelto también muy competitiva porque hay gran leche, eh, todos creando cosas maravillosas y bueno, la ensaladilla rusa también es un plato que me encanta. Además, ¿eh? Sí, hay ¿El muy... el... Eh, eh, eh, bueno, la ensaladilla rusa es un plato típico de Málaga, eh, yo hago una ensaladilla rusa muy clásica. Bueno, los dedos, ¿no? Muy normal, muy normal. Pero, de verdad, muy, muy sencilla, muy, pero muy sencilla. sin embargo, el año pasado quedamos en el cuarto lugar del campeonato del corte inglés, el que se hizo ayer, el año pasado quedamos en cuarto lugar, dentro de todo, contra lo que se compite no está mal. No está mal. ¿Pero ¿Qué otros platos quieres destacar, platos estrella tuyo Muy especialidades. Pues especialidades, tenemos el pollo margarita. El cóctel margarita, es un pollo con cóctel, espuma de cóctel margarita. ¿Dónde eh, la cochinita pibil. La traje de, de México, la ensalada eh, negra, la, negra, negra, la fidehua de pato azulón. La nueva no? porra. Es mejor nueva que porra. vayamos Exacto. y lo averigüemos, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, Exacto, ¿no? no mucho mejor. Venga, no, la iremos, gracias, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, qué buen escenario hemos elegido para que defina los sabores a Málaga. Y tenemos a doña Leonor, que siempre es un encanto, nos atiende en cualquier momento y siempre con esa sonrisa que lo hace, Leonor, que está muy agradecida, siempre que nos atienda. Encanto. Y en vosotros, que siempre que venimos estáis, apoyamos. Para nosotros es un valor que desde aquí os lo quiero agradecer, siempre porque a los productores no solamente lo deben de apoyar las instituciones, sino también los medios de comunicación para poner la visibilidad en estos productos tan maravillosos que tenemos en Málaga. Ahí me llama mucho la atención porque hay aquí justamente esta señora, se llama Clara, sí, claro. que es de Holanda. de Holanda y me decía, mira, yo soy de Holanda, pero a mí me gustan los sabores a Málaga y yo ella misma hace el vino en la bodega y digo, sí, sí, sí. pero bueno, fíjate, ¿no? Eh, ¿Cómo eh... En Málaga? ...fíjate, ella holandesa y hace un vino dulce maravilloso... ...que ganó un premio de un concurso de Sabor a Málaga... ...imaginaros que... ...tanto los que vienen de fuera como los que viven... ...y han vivido siempre aquí... ...están enamorados de la tierra, del producto que hacían... Solo necesitaban un poquito de apoyo... ...un poquito, y eso lo hizo Diputación con la marca Sabora Málaga... ...bueno, y cada día somos una familia más grande... ...porque yo lo considero una familia... ...hemos hecho un trabajo todo, hemos apostado todos por esto... ...y mira, pues cada día somos más y, y estamos más arropados". Y luego también esto, que se conozca en otros países... ...porque igual aquí hay gente de Francia, de otros países... ...que ya van a llevar esos sabores a su país cada uno de ¿eh? ellos. Claro, yo siempre digo que el turismo... ...cada día se valora más el turismo gastronómico... ...porque cuando se viene de fuera... ...se quiere hacer una experiencia también distinta... ...es muy bonito ver nuestro edificio histórico... ...nuestra cultura... ...pero también a la gente le gusta ver sus raíces... ...qué es lo que comemos, cuál es nuestra gastronomía... ...y, y ya ha pasado del espeto y el pescadito frito... ...que a mí me encanta y tenemos que seguir poniéndolo en valor... ...pero le hemos dado un abanico de sabores distintos... ...y, y es el cometido de sabor a Málaga... ...y aquí hoy, pues mira unos, unos dulces artesanos... ...que se estaban perdiendo, pues están recuperando... ...la empanada de naranja... ...esa empanada que de pequeñita tomamos y de, estaba desapareciendo... ...pues ya lo hace una empresa de antequera... ...una empresa que cada día tiene más trabajadores... ...los higos, los higos solamente se comían en casa... ...y ahora mismo pues en muchos restaurantes... ...tanto de, de la provincia como de fuera de la provincia... ...se están utilizando para postres... ...yo creo que los productos de Málaga, de sabor a Málaga... ...pueden estar en cualquier mesa". Gracias por atender una vez Nada, más y que haya muchos eventos de esto porque aprendemos muchísimo. Yo estoy aprendiendo hoy. Yo aprendo todos los días, todos los días aprendo muchísimo <risa> también. <risa> Muchas gracias. Hablamos con Raúl Fernández de Goyo, te interprofesionales, Fernando, Manolo, son personas que aprecio muchísimo porque son de los autóctonos de siempre y que han hecho escuela y siguen haciéndolas, ¿no? Porque siempre que se le pide un consejo y están ahí dando premios también y eso es muy bonito. Bueno, usted como director sabe que se mueve mucho hoy día. Aquí estamos, sí, aquí estamos presentando un poco nuestro producto, aunque ya nos conocen, pero hay que estar. Es importante en esta reunión de grandes jefes de cocina que Goyo tenga su presencia. ...y aquí hemos montado una mesa... ...es un referente, gracias a Dios, son ya 40 años... ...y aquí seguimos, un poquito actualizándonos... ...esta mesa es una mesa salada... ...y ahí tenemos una mesa dulce... ...con un, un detalles de nuestros productos del catering... ...es que bueno, falta ponerle un marco y colgarlo... ...porque es ha hecho ...se ha hecho una pintura, se ha hecho una pintura... ...que antes han hecho los chicos... ...para presentar el producto... Fernando, muy buenas tardes. También me gustaría que me diera su opinión de esta cuarta festival de All Star. Bueno, nosotros es la tercera vez que venimos. La primera no pudimos asistir y las tres últimas esta para, para mí es la mejor. Y he visto un elenco de jefes de cocina maravilloso. También en, la, en pastelería tenemos agollo con pastelería dulce y salada, que es una maravilla. Nos ha gustado mucho, la verdad. Sí, bueno, vosotros que estáis muy activos, con Marbella Cocina también, que hace poco eh, pasaron muchos grandes chefs profesionales, alumnos de diferentes escuelas, que fue también maravilloso, ¿no? Cada vez crece más este sector. La verdad de lo que estás diciendo es así. Lo nuestro fue muy bonito, pero esto de Goyo es ideal. Como siempre colabora con nosotros, nosotros lo mínimo que debemos hacer es colaborar con ellos. ¿eh? Son, exactamente. Muy bien. Vamos buena. a hacer una foto de familia y muchas muy gracias bien. por atendernos. Muchas gracias. Venga. Hablamos una vez más con José Manuel Palacio, que es que ya somos como de la familia, tantas entrevistas y tantas veces que nos vemos. ¿Cómo vale. ves esta edición? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. ¿Cómo ves esta edición de Pues lo que tengo visto por aquí, la verdad es que es todo de, de categoría, vamos. Se ve todos unos productos de alto standing y todo como muy bien presentado y todo una gama de productos. Que yo no lo había visto hasta ahora... ...se ve que tienen que ser muy buenos... ...por lo que se ve... ...la verdad, eh, tú tienes el aceite... ...y yo creo que cualquier plato necesita... ...esos aromas y esa gotita de aceite... ...aunque ya por ejemplo... ...hagamos un salmorejo... ...le echamos luego al final una gotita de aceite... ...o cualquier plato, eh, con esa gotita de aceite... ...es que le da otra otro textura, no. otro sabor... ¿no? Y, ¿no? ...y es así, le da otro otro aroma... le da otro paladar... ...le da otra manera de, de, de, de gustar también... ...luego es como todo, luego hay muchas variedades de aceite... ...igual que los vinos, igual que tantas cosas... ...pero lo bueno siempre es bueno, por supuesto". Sí, que es verdad, y además tu producto que yo ya lo conozco... ...y que es maravilloso, ¿no? Eh, pues ¿Qué estás conociendo de aquí, de esta feria... de esta cambia algo que hayas visto que te la atención? Pues mira, eh, tanto los vinos como la alimentación... ...como todo se ve que es todo producto muy, muy, muy... ...que vienen con una calidad bastante buena... Y yo no te sabría decir ahora mismo de cantar, pero que todo lo que hay aquí de la tierra parece que es bastante. le veo yo mucha, mucho sabor y muy, muy bueno. Pues tú eres Andaluz, Andalucía, <risa> me... todo Córdoba, Málaga, estamos casi de vecinos, ¿no? Estamos muy cerca. La verdad es que la tierra tira mucho, es verdad. Pues, ver, enhorabuena, gracias. Muchas gracias a ti siempre. ...en esta edición, la cuarta edición de All Star... ...con esta pasarela gastronómica, no falta de nada... ...por supuesto apostamos también cada vez más... ...por la fruta, lo sano, la verdura... ...y para ellos pues el adio que nos trae de todo... ...lo más raro que podamos ver por ahí... ellos lo tienen... ...como me sorprendió la otra vez... ...con el tubinambo que es abarcachofa... ...que yo nunca lo, no lo conocía... ...y siempre, siempre me sorprende... ¿eh? ...pues sabes lo que ocurre? ...si sí, el tubinambo es una... Eh, ...alcachofa de, Jeru de Jerusalén le llaman también... Porque bueno, procede como su nombre propio indica de Jerusalén. Es uno es un tubérculo que lo que hacen es. lo utilizan mucho para eh, tema de, de salsa, ¿sabes? Y es un. es un sabor muy especial y muy bueno. Entonces, pues bueno, siempre en función de la, de la necesidad de los clientes, pues nosotros vamos cogiendo pues una cosa u otra. Y eso es lo que lo que hacemos, traer productos pues eso, de todo el mundo, de donde lo demandan. Hay sí. algunas cremas con este producto que te estoy diciendo todo a. Además la guarnición, Elena, cuando lo acompañas con la carne o alguna cosita así, pues está espectacular y, y siempre pues sí, tiene un sabor muy potente y, y muy bueno, diferente, sí, sí. ¿Con qué? ¿Qué hay ahora en temporada? Pues ahora, por ejemplo, ¿qué fruta o qué productos son ahora, diríamos, los que más se consume porque son de la temporada? Bueno, el, ahora mismo eh, hay una gran demanda por ser el, por ser el tema de... ...de un superalimento que es el aguacate... ...el aguacate es una moda donde una moda... ...dentro de todo lo que es la, la, el tema healthy ...y bueno pues todo lo que es la alimentación y saludable... ...pues por las propiedades que tiene pues cada vez es más demandado... ...y ahora pues empezamos en la temporada de aguacate nacional... ...donde es una variedad hash que es mucho más... Eh, ...bueno pues más rica, ¿sabes? Tiene más nutrientes... ...y no es como cuando vienen pues de México, de Perú... ...un poquito en función de, de donde es cada zona... ...pero la variedad que cultivamos aquí, Has, es espectacular... ...ya luego arrancaremos con el mango y en fin... ...pues ya con las frutas de hueso... ...el tomate de huevo de toro, las verduras de, de hoja del Guadalhorce... ...y bueno pues la verdad que tenemos bastante variedad en, en, en la zona para, para eso, sí, sí, sí. Cualquier cosa, que un, algún extranjero vosotros lo tenéis. Sí, sí, a ver, y tenemos la gran suerte, además estamos muy contentos porque estamos desarrollando un, un, trabajo, con, un trabajo con agricultores de la zona para que cultiven eh, para que cultiven productos pues, asiáticos, indios, de Sudamérica. ¿Por qué? Porque tenemos un clima que es único ¿eh? y aparte por pues, las propiedades que tiene la tierra en, en la zona es muy buena. Y eso si sí lo unes con la profesionalidad de los agricultores jóvenes y de Sabor a Málaga, que está trabajando mucho con el tema este, pues de aquí a unos años cualquier producto del mundo se podrá eh, cultivar aquí en, en nuestra zona. Y eso yo creo que es bueno para, para todos, sí. Pues enhorabuena, porque eh, soy, muchas gracias, vamos... Y, bueno, al final quien nos hace crecer y estar al día son, son nuestros clientes que le debemos todo. Sí pero está ahí en todo. Bueno, ya Así está. que decirlo todo. Gracias, Sergio. Nada, a vosotros, gracias. Bueno, por supuesto, tenemos que hablar de unos excelentes cardo... porque hablamos de gastronomía, maridaje, todo va unido. Y realmente que los che saben mucho de eso y también los profesionales, como el señor Zambrano, que está aquí desde primera hora de la mañana, porque también había mesas en las cuales los che, los jóvenes también, cocineros, pues tenían preguntas y ellos tienen todas las respuestas, o casi todas, ¿no, señor Zambrano? ...que ha venido de Huelva a visitarnos... ...nos da mucha alegría que estés aquí... Si no ¿Qué tal Elena? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos hemos encantado de que sea aquí, de que nos presentéis cosas tan maravillosas que esto nos recuerda siempre al paladar, siempre tiene memoria. Y no, como recuerdan los sabores de la infancia nos van a recordar estos momentos de toda nuestra vida. Por supuesto, por supuesto que sí. Y bueno, yo tengo el placer de presentar esta vez a una de las mejores enólogas que hay española que hace unos vinos espectaculares de la Rioja Alta, que se llama ella se llama Berta Valgañón y la bodega se llama Pretio. Es una bodega muy selectiva que hace bueno tres un blanco, hace un tempranillo, hace un .arnacha con muy poquito, unas tiradas de muy poquitas botellas, tanto de uno y otro, y son unos vinos espectaculares. Te la voy a presentar y te voy a decir que bueno le haga la entrevista a ella. Es un placer volver a verte y bueno pues nos vemos en el curso de todo el día. Sí, espero verte mucho más eh, con más frecuencia. ¿eh? Venga, gracias, gracias Elena. Hasta ahora. ...bueno hablamos con doña Berta que nos va a explicar... ...y yo siendo mujer... ...la verdad es que me uno mucho que cada vez sean más las mujeres... ...que son enólogas, que estudian los vinos... ...que, que nos llevan esos, eh, esos aromas, esos sabores... ...y la verdad primero darte la enhorabuena Berta... ...porque la mujer estaba un poco olvidada... ...como que esto no era nuestro tema... ...y me alegra mucho que sea así ahora y cada vez más ¿no? Hola, buenas, buenos días, encantada de estar aquí en Marbella... ...y la verdad que sí, es un proyecto muy personal mío que he venido a presentar... ...yo soy de Rioja y soy agricultora, es lo primero que tengo que decir... ...y, y bueno, lo que se trata es de, de poner un poco en valor el campo... ...y la producción que tenemos y recuperar un poco la elaboración artesanal de vinos... ...he recuperado una pequeñita bodega con calado la elaboración artesanal, ¿no? no un proceso industrializado, pues hay que hay que hacer las cosas con mucho mimo y bueno, defender un poco lo que produzco en campo día a día. ¿no? ¿El producto estrella que tenéis hoy por hoy? Pues bueno, yo creo que es diferente el vino blanco ¿no? y todo el mundo le sorprende, es un blanco de Rioja que hoy por hoy en ...en nuestro ámbito están más... ¿no? ...los de rueda, los verdejos son más comunes... ...y todo el mundo me dice ¿un blanco de Rioja? ...pues bueno, al final en esos viñedos... ...esos viñedos que dieron nombre a Rioja... ¿eh? con 110 años que tienen... ...pues los plasmo en una botella... ...y estoy muy contenta con ellos... ...y la verdad que están gustando mucho. ¿Qué aconsejas marinarlo? La verdad que es un vino blanco... Que, ...que te eh, llega toda una comida... ...tú empiezas con unos entrantes... ...y es que acabas una carne con ese vino... ...o sea, si comienzas con él... ...no vas a cambiar a un tinto... ...muchas gracias, enhorabuena por todo esto... ...gracias, gracias a vosotros... Soy riojano nacido no, en pura, pura cepa. cepa... ...y en Logroño y en la calle de Laurel... ...nunca olvido el espolón y la glorieta... Ni por cal ni por qué tanto pasé, cuando lejos de la Rioja me encontraba, de recuerdo me arrancaba esta canción, Ya al estilo mi tierra yo cantaba, esta jota que lebró me la enseñó, el estribillo sí, la la la la la. la, la la tierra me me la hija, boca, pobre ¿En Ahora, un un poquito. Un poquito, ...es que eso lo causa en todos los eventos... ...no te creas que es la primera vez... Bueno. ...él y su, y su esposa Conchita... ...que le mando un beso de aquí a Conchita... Pero, ...que no, eso no, no, no. siempre alegra toda la fiesta... <risa> <risa> ...gracias... Una... ...hablamos con Pedro Durán... ...que nos trae estas bebidas premium... ...que ya conocíamos nosotros... ...que es de, vamos... ...la verdad las cosas más exquisitas... ...que hoy se muestran... ...en esta feria de gastronomía... ...en la pasarela gastronómica... ...pues vamos a hablar de ella... ...además hay novedades... ...que vamos a conocer de primera mano... ...de los profesionales que nos la presentan. ...y hoy bueno pues en este stand que está ahí, ...es que da más que llegar... ...ya te tenemos aquí... ...hola buenas tardes... ...bueno cuéntanos que nos ha traído... ...pues mira hemos traído... ...en esta ocasión hemos traído aquí a Marbella... ...hemos traído... ...un ron... ...que es de chocolate, de cacao... ...también... ...el hermano como yo le digo un digit ...que es de canela... ...después como innovación... ...tenemos esta botella... ...que es vodka sin gluten... ...filtrado con partículas de meteorito... ...eso cuenta un poquito cómo se elabora sin gluten... ...esto es se... el sabor que te deja al final de la copa... ...es un sabor a tierra y a metal... ...y es el meteorito es lo que te da ese sabor... ...y está filtrado... ...todo con papeles... ...y se ve que está filtrado con partículas de meteorito. es original el envase... ...yo sé que hay mucha gente que se fija en los envases ¿no?... ...y ya se fija, es como un libro ¿no?... ...te fijas en el título ¿no?... ...pues esto es igual ¿no?... Sí, ...te fijas eh... mucho en el envase... ...sí, el envase llama mucho la atención... ...pero la gente me pregunta si el envase es muy bonito... ...pero el contenido... Sí. ...no podemos vender un contenido... ...una botella digamos... ...muy bonita y el contenido malo... ...tiene que ir todo en concordancia... ...después... La ginebra, que ya la conocéis, la London Dry, la de fresa, Me encanta, además. arándanos y manzana. Las cuatro tienen la base de la ginebra de este rojo. Tenemos agua de Armani. Se lo tiene Armani en sus hoteles y en sus restaurantes. Y nosotros somos el distribuidor exclusivo de, de la marca. Presentamos también una botella de vodka, 3 kilos. El, la botella es un lingote de, de oro. Esto está en bosca eh, holandés y está envasado al vacío. Y ya como joya de la corona, os presentamos... Ver, el broche, a ver broche. champán carbón, champán de la Fórmula 1. Es el patrocinador de la Fórmula 1, el que le dan a lo, en el podio a lo, en, gran, en cada gran premio. Es un champán francés, la botella es de fibra de carbono. Es ahora mismo el champán más caro del mundo. Ver, es una exclusividad. De hecho, hemos sacado... ¿Qué que vale esta botellita? Esta puede costar tranquilamente... cara. Es cara. No digo... No, es no, cara. Que tienen la tarjeta negra, pues para esta gente bla bla, para los que tienen su tarjeta negra... Hecho, eh, tenemos una botella igual que esta, pero en el lateral pole Bugatti, que es la hemos sacado celebrando el 110 año de, de Bugatti, y es la primera vez que Bugatti cede su nombre a otra marca. Buena, porque siempre Muchísima nos trae gracias. novedades y me encanta entrevistarte. Además Muchísima comparte, esta, sí, comparte la están? mesa. Con el compañero Ángel Pérez, que es el representante de Alma de Nued. Bueno, bueno, lo, el paso. Cosas nuevas, novedosas, Muy muchas bien. gracias. Muchísima bueno, gracias. pues Ángel Pérez, Ángel Pérez, ¿de dónde viene Ángel Pérez? Viene, Ángel? De Segovia. Ahí, sí, sí, vamos, mañana, allí, cochinillo, cochinillo, también, ah, también, y, claro, también. y, claro, y buenos pues, pinares. Hay que regarlo, hay que terminar con los licorcitos, hay que darles eh, hay, un toquecito acompañarlo, también. Acompañarlo es, con productos. ¿Qué sí. nos ha traído para esta ocasión? Pues mira, presentamos, estamos presentando unos licores naturales eh, que no existen en el mercado, de piñones, que es como te, te evoca al pinar totalmente, también de higos verdes, que tampoco existen en el mercado, ...y también eh, como joya de la corona... ...o como producto más importante... ...que acabamos de sacar... ...también es único en el mercado... ...es alma de nuez... ...que es un vino que hacemos con dos uvas... ...con doble maceración... ...y uva eh, blanca y tinta... ...y nuez verde... ...nuez verde que le hace el contrapunto... ...del dulzor de la uva... ...con el almagor de la nuez... ...así que es un producto fantástico... ...acaba de salir del mercado y... Sí, los he probado y todo divinos... Sí. ...¿dónde se puede conseguir? Se, se puede conseguir online y estamos arrancando la distribución en cada vez en más tiendas eh, por toda España. ¿En qué momento recomendarías tomar, por ejemplo, el licor de piñones? El licor de piñones, eh, lo ideal es después de comer, tomar una, una copita las, eh, que te apetezca tomar de una buena copa, un producto natural, eh, único y, y que te evoca al campo, al, al, a los pinares y. ¿Y de aperitivo antes de comenzar a comer? Vamos a ver uno porque para cada al Alma de Nue es eh, fantástico para el aperitivo, para la hora del vermú y también eh, para el después de comer. También se puede tomar para después de comer o after work. Se puede beber con hielo, frío, al gusto del consumidor. Ah, pues muchísimas gracias. Si quieres dar tu página web para que la gente la siga. ¿no? Sí, sí, sí. Pues nogalia puntocom Enhorabuena. Gracias. Sí. Bueno, claro, aunque es holandesa, me decía... Ella, pues le encantan los sabores a Málaga y de hecho, su están tiene mucho sabor a Málaga. ¿no? Mucho sabor a Málaga. Y en por este ejemplo, caso, cuéntanos sí, qué en este caso, hemos traído tres vinos naturalmente dulces, lo que significa que son vinos sin encabezar, tienen solo 12 y medio, 13 grados de alcohol. Es, vino, es bastante, ¿no? sí, sí. Bueno, pues, ¿Cuál te este, recomendaría ejemplo, para probar uno? Este, por ejemplo, ¿Este me el me es naturalmente dulce que ya tiene sus años, ya tiene seis años. Seis años. En botella. No? Es un ¿Eh? vino súper rico. ¡Ah, oh, cómo huele! ¡Qué maravilla! Huele, huele, huele a la charquilla oh, de Málaga... Sí, sí, sí. Es el pueblo mi de Sayalonga, que es el pueblo del níspero, y eso también se va a notar. También tiene un sí. toque, ¿no? Así... Tiene un toque de aroma a níspero. Es una maravilla. ¿Tú con qué acompañarías? ¿Con qué maridarías este vino? Pues, ...lo de entrada... De... De... ...sí, me, me parece perfecto como aperitivo... Eh, ...tomarlo con una almendra salada, por ejemplo... ...muy buena entrada... ...y luego también con un postre de mousse de mango... ...algo con piña, con fruta de la pasión... ...esos son buenas combinaciones... Bien, ¿no? ...sí, hombre... No ...el licor es... del verano... Eh, porque, ...claro, eh, obviamente... ...además tenemos nosotros en el restaurante... ...tenemos Borega... Yo hago los vinos en la zona de la producción y mi marido es el jefe de cocina en la primera planta. Pues iremos a visitarte, ¿qué claro. te parece? Pues Visítanos. enhorabuena, muchas Visítanos. gracias.